En directo desde Murcia, ducentésimo, vigésimo noveno, día seguido de protestas. Ya son las 10 de la noche, numerosas personas han marchado, pero otras tantas quedan aquí dejando claro que no quieren Muro, que le está partiendo la ciudad en dos, que no quieren pasarela y que no quieren que el corredor del Mediterráneo, un tren que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas, pase junto a las viviendas, jun junto al colegios guarderías, institutos, vamos, en pleno casco urbano. Hoy sábado, ya digo, 229 días, esto comienza a las 8, yo acabo de llegar, acabo de incorporar, pero aún así, pese a las horas, aún quedan personas aquí, en esta protesta, también hay que recordar que numerosas personas han ido a la marcha, a la tercera marcha contra el paro y la precariedad que, está, que están llevando a cabo desde Lorca, el sur de Murcia, hasta Murcia, tres días de marcha, la policía como cada día al otro lado de las vías, últimamente no ponen los furgones de policía aquí en medio de las vías pero si los pone en los laterales si los pone en los laterales es decir la presencia igualmente sí que sí que está insisto que además eh, ya pues numerosas personas han marchado a casa ya es relativamente tarde es sábado también es un día para conciliar la medida de lo posible, la vida personal. Aquí en Murcia pues hay personas que les quieran una vivienda en la playa ¿eh? y se han ido a pasar el sábado a la playa, que hoy ha hecho buena temperatura, una vivienda en la huerta, una vivienda en el campo y estos días pues son buenos para pasarlos ahí en familia, porque es que son 229 días, ¿eh? 229 días, todos y cada uno de los días en las vías, en las vías, todos y cada uno de los días, eso es demasiado, eso es tremendo, hay que recuperar salud mental y para recuperar salud mental hay que conciliar esta protesta, esta protesta para que no te partan debatran... tu ciudad con... con tu vida social, tu vida emocional, tu vida personal. Liga particular, pues no, es, no es de nada fácil, no es de nada fácil. Pero eso sí, siempre, siempre, todos los días, a partir de las 8 comienza a venir gente, últimamente a la hora más punta puede ser las 9 de la noche. Los fines de semana la afluencia de gente es algo menor, insisto, hay tareas de, para realizar, personales. Por ejemplo, he llegado también más tarde. Hay cosas también hay que descansar un poquito, hay que hacer tareas en la casa. Es que no es fácil, ¿eh? no es fácil esto. Ayer hubo tres periscos, uno de camino a Lorca, otro en La olla otro de La de Lorca y otro luego por la noche. Que también es mucho, mucha tierra. Entonces aquí, eso sí, no nos van a parar. No nos van a parar, no a... nos van a detener. Y podemos comprobar como Ana Jiménez, que la tenemos aquí, ya una vez que ha recuperado su estado de salud, ya viene todos los días con su banqueta. Sí, y me quiero que bueno, Aurora, ¿qué tal? Dijo. Dime. Claro. Para mí, ¿eh? Claro. A partir del perro, cinco minutos nada más. ¿Cómo se llama el perro? Dura. Dura. Dura. Dula. Dura. Dula. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Aurora, una de las que siempre que ha podido también ha venido eh. un, un, un ratico. Hoy falta aquí tu hermano. Sí, no sé dónde está ella. ella también viene de, desde las veras. Tú, tú vives aquí. ¿eh? Pero fue gracias a ti, a que dijeron, tú vente para acá, ¿no? La esto, está? Lo que me lo lo entiendo? estoy yo comentando a ella, que no sé por qué ahora estoy como más convencida que lo vamos a conseguir. A lo mejor es un disparate, pero yo estoy ahora más convencida que sí. mi esperemos. ¿Y eso a qué, ¿A qué... se debe? con las carteras, con los cargos de la compra, con las personas que llevan una silla, o borrón, o andador... Una cosa era imaginarlo y otra cosa es verlo, ¿no? Aurora, a la gente de Murcia que, ha, que aún no ha venido, ¿qué le dirías? Porque Murcia es de todo. está tan importante para nosotros como para él, Que daría esta parte de acá muy importante. de paseo, de lo que sea. Pero para estar la se perdería muchísimo el muchísimo sí. perdón. Si no lo... Dani, sujétame un, mo un momento esto. Espera, Aurora. Aurora, espérate. Es que me dice. Sujeta. Ella es Aurora Jovena. Sí. Ahora, Aurora, que no se está oyendo bien, pero aquí la gente me lo ha advertido y estabas hablando con claridad como siempre hace, ¿eh? y no se estaba escuchando bien el, el cable ¿eh? ¿repetirlo? no, pero, espérate espérate, espérate un momento vamos a ver Bueno eh, Aurora, estabas comentando en resumen, por si no se escuchó con claridad, lo que estabas diciendo era que una vez visto esto, visto la pasarela ya, pu ya puesta es mucho más horroroso de lo que se imaginaba y que eso da cierta esperanza de que la gente, una vez que ojos que ven, gente que siente y que la gente al final acabe luchando más para que la quite. Yo creo que sí yo creo que cualquier persona que vive en la otra zona y que un día de casualidad pase por aquí, no pueden pensar que esto es una cosa que no tiene importancia y que es fácil pasarla y que total no son tantos, creo que no, porque aquí somos un montón de gente la que continuamente cruzamos para allí, para acá, para allí, para acá, pero dos y tres veces al día o mal. Y es que no me lo explico, no me lo explico, que esa monstruosidad ...se quede ahí año, aunque no sea para toda la vida... ...aunque sea para siete, para cinco, para diez años... ...creo que es tan horrible... ...que no creo que, que nadie sea capaz de pensar... ...sea del partido que sea, sea de la mentalidad que sea... ...que eso se debería de quedar ni un solo día... ...para pasarlo a la gente... Yo, ...y eso me hace confianza de que de verdad... ...al final se consiga que, que no se termine... ...pero vamos, no lo sé... Bueno, pues... tenemos que, que, que, que sí, no, que eso lo van a quitar. Y por, El contrario, lo bonito que quedaría todo esto, con jardines, o con bulevar o con actividades para niños, con parques de recreo para, para chicos, pistas, lo que sea, cualquier cosa para la gente, para niños, para chicos, no sé, lo que tengan previsto, me da igual, pero quedaría maravilloso. ...desde aquí hasta la estación y luego el otro trozo... ...sería maravilloso... ...Murcia, bueno... ...se enriquecería, enriquecería un montón con esta zona... ...que está despreciada... ...porque una cosa que pienso yo... ...y que ahora mismo lo voy a decir... ...nunca me había ocurrido... ...este edificio... ...esto está, de, está rodeado de edificios viejos... ...pero no es porque la gente aquí sea más o menos humilde... ...ese no es el tema... ...el tema es que nadie quiere construir... ...porque todo el mundo espera qué va a pasar... Si aquí hacen un muro, nadie hace un gran edificio, hacen casa, porque es una forma de vivir. Pero si aquí esto se queda abierto al barrio del Carmen, esto quedaría una zona preciosa para, para cualquier inversor, para cualquier gran edificio, perfectamente. Quedaría maravilloso y por eso la gente está esperando a ver qué va a pasar para construir. De hecho, había un proyecto que se puede ver en internet, eh, ...que iban a construir el, el, el soterramiento, ¿no? las vías por debajo... ...un bulevar, una gran avenida, 1.400 casas, un hotel y un rescacielo. Claro, ...¿dónde está todo eso? Claro, claro porque además la el, el estación podría ser abierta hacia allá, hacia Ronda Sur... ...porque hacia allá no hay capacidad para los autobuses, para la gente... ...si se forman ahí unos líos enormes de... ...mientras que poniendo la estación hacia allá... Los espacios son mucho más grandes, sería estupendo para hoteles, para un montón de edificios, un montón de actividades, de, de pistas, de jardines, de parques infantiles, de lo que sea. Yo no entiendo de eso, pero sé que se podrían hacer cosas preciosas. Y estamos a 15 minutos del Ayuntamiento de Murcia, a 10 minutos del Jardín de Florida Blanca. ...caminando... ...caminando, claro, por supuesto, siempre es caminando... ...es que no lo entiendo... como las zonas del norte... ...hay muchas zonas muchísimo más alejadas que esta... ...si esto está cerquísima del ayuntamiento... ...y es lo que más me duele... ...yo no poder ir caminando para allá... ...porque yo tengo el coche... ...y yo me puedo ir por la ronda... ...yo puedo conducir mi coche por la ronda sur... ...o por la otra ronda... ...o sea, a mí, a mí en concreto... ...no pasa nada, pero es que me niego... ...a que mi barrio yo no pueda ir caminando... ...hacia el barrio del Carmen... ...es que es una tristeza el, lo que me da... ...que horroroso... ...pensar que yo con mi perro... ...o solo caminando con mi... ...mi mochila y mis pantalones... ...de hacer deporte... ...que yo no pueda ir hacia allá... ...que tenga que subir eso... ...no lo entiendo. Muy bien, Aurora... ...yo creo que hay que transmitir la realidad porque... La realidad supera a la más cruel de las aficiones. ¿eh? A nosotros esto nos ha superado, nos ha superado. Mi marido dice nada más vives para las vías y digo es que no lo puede evitar, es que es tanto la pena que me da que no lo entiendo y tampoco entiendo a mucha gente como no le da la misma pena que a mí. No lo entiendo. Bueno, ¿Es cierto un, un saludo y un abrazo para tu marido que se vaya mejorando, ¿Eh? Mejor, poquito a poco, eh. Mica Mica. Mica, mica. Venga, adiós. Gracias, Aurora. Bien, pues. Dime. Sí. Un segundo, Toño. ¿Lleva algún pañuelo para tu hermano? Para. Para tu hermano, se acaba de trabajar con el agua esta... Sí, eh, en el bolsillo pequeño. Voy, voy, espera. Buenas noches Sergio Pues bueno, aquí ya estamos En Murcia En el, en el día 229 Seguido de protesta Que se dice rápido ya, 229 Buenas noches Nuria Buenas noches Azen Bien, bastante, bastante chulo el día, aunque volvemos un poco cansados, pero con muy buen sabor de boca. Sí, como bien dice Eva, parece que fue ayer cuando empezamos esas noches, bueno, noches que ya era de día, cuando nos concentramos miles de personas aquí en las villas y marchábamos hacia el centro de la ciudad. Eso parece que fue ayer. Y ya han pasado más de siete meses y medio. Buenas José Enrique. Buenas noches, Katy. Buenas noches. Así que, ¿qué ha pasado hace en esta mañana en la canecería del barrio? Cuéntanos, que sabes que aquí no ha gustado. Sí, eso está claro, que necesitamos más unión, ¿eh? eso desde el principio lo sabemos. Pues, a ver, bueno, estaba aquí leyendo vuestros comentarios, a ver, se nos van ya Valentina y Adrián, que estarán por ahí, bueno, durmiendo, durmiendo con los ojitos bien, bien, en par, en par eh, sí, sí, Adrián sí que está durmiendo, Valentina está ahí bien pendiente, Marilu, ¿qué? La carrera, la carrera mañana a las nueve y media, cuanto más seamos mejor. A las nueve y media. A las nueve y media en la Plaza de la Cruz Roja. Exacto. Una carrera benéfica, eh, sí, solidaria, una carrera sol solidaria creo que es, ¿no? Eh, que Creo que es a favor de una asociación de, ni de niños con autismo, sí. puede ser, sí. y que participan los soterrabías los como en tantas carreras solidarias. Mañana a las nueve y media en la Plaza de la Cruz Roja, ¿sí? Sí, exacto. ...pues ahí queda dicho... ...Eva aquí también confirma que sí... ...pues ahí tenemos... ...mira, mira, mira... ...aquí tenemos a Valentina... ...bien pendiente de lo que pasa aquí... ...en la plaza de soterramiento... ...y Adrián durmiendo... ¿Eh? pero Valentina está ahí... Ecológico, bien grande... ...que no se le escape nada... ¿Eh? ...mira, mira, espera... ...sujeta a mi momento el micro... Ya tengo que ir a recoger a mi... <risa> ahí tenemos a nuestra Valentina. <risa> Diga a usted qué le parecen las vías y el esto. A ver, si, a ver si digo algo. La vías la cría ya está, ya está ahí... <risa> A poco descansando. No quiere decir nada. La orgullosa abuela que se nos va. Que se nos va. Venga. Mañana más. Bueno. Mañana más, ¿eh? Que ya. Ya son horas, ya también para descansar. Que 229 días, ¿eh? 229 días. Venga, fins de va, hasta mañana. Hasta mañana. Juanjo, estamos final y ante ah, Bueno, Mira, pues por aquí tenemos a Dani y a Ana. Están por ahí. ¿eh? Más adelante ahí están. Están Dani y Ana. Antes Dani estaba por aquí con. Con Ana Jiménez. Estaba Rume. A ver, ahora después vamos para allá y les saludamos. Bueno, ya estáis viendo, la gente ha ido marchando ya, bueno, yo me por la tarde, ¿eh? hoy he llegado aquí a las 10, De aquí he llegado a las 10, o al menos, más o menos, esa es la hora que hemos comenzado a retransmitir, esto, a partir de las 8 viene la gente, 8 y media... ...nueve momento más más cumbre, ¿no? Más... Con, ...con más gente... ¿El qué? Bueno, dicen que están abriendo al tráfico rodado... ¿Tienes quien te lleve o vamos a por el coche? De momento no, pero... ...voy a estar por aquí un ratico... ...voy a, voy a estar un ratico, si viene tarde hoy... ...si no, a la que vengo y me voy... ...no mostramos... Bueno, eh, no lo sé, yo vi estar por aquí un. Además, un... uy, yo no creo que haya por Seguro que sí, no hay problema. Seguro. Pero que nosotros en minutos estamos aquí, cuarto de hora. Sí, han abierto ya al tráfico rodado y ya nos tenemos que poner en, la, en las aceras. Sí, liante, vamos 229 días, ¿eh? 229. Y además esto se está combinando en Murcia con una con una marcha desde Lorca hasta Murcia. Mañana habrá una jornada desde Librilla hasta Cantarilla, dos, dos poblaciones. Bueno, va a la marcha desde el sur de Murcia, desde la región. No estamos hablando no de la, de la ciudad, sino de la, de la región hasta, hasta Murcia. Una marcha en contra la precariedad y contra el paro. Ya lo que, lo que pasa es que lo que yo no sé es si voy a estar aquí media hora. Media hora te ah, vale, venga, venga. Bueno, hoy también tenemos visita. Vamos por aquí, vamos a ver si. Tenemos visita de gente. Pero ahí te, tenemos. ¿eh? María, Mari eh, Fina, ahí están ahora iremos para allá vamos a ver si saludamos por aquí a la gente bueno, se nos, se nos han ido Una Dani y Ana, que les estaban saludando desde de, de Barcelona, ¿han marchado ya? bueno vale, bueno pues era para saludarles de la gente de, de Barcelona, que estaban por aquí en el, en el Paco un poco más... Me ha retirado. ¿Eh? Bueno, pues era eso, era para saludarles, gente de Barcelona, que están también hoy por aquí. Venga, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, ya la gente ha ido marchando. Yo doy este, este rodeo para cruzar, para cruzar por el paso de cebra, ¿eh? para cruzar de manera reglamentaria, ¿eh? de manera bien. Volvemos para la zona de las vías, estábamos mirando aquí a gente de, de Barcelona, que bueno, conectar, a, ahí que está Juanjo, está Pili, Liante, Fina, están ahí en Barcelona, y aquí pues Dani, Ana. Hoy hace un día bastante desapacible, fijaos, ¿eh?, como si aparece en las furgonetas, bueno furgones de policía, eh, parece que no, se quitan de las vías, pero sí que sí que están. ¿Qué? Madre mía, ¿qué? ¿Qué pasa, madre mía? ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Eh? La que tenéis aquí montada, eh, todas las noches, todas las noches. Os ponéis a la a la sombrica, ¿eh? totalmente. Hoy hace un día desapacible, estaba comentando, Pepi. ¿Eh? Esta noche hace un fresco desagradable, pero aquí estamos. Pero nosotros ¿Eh? Que nosotras aguantamos. El frío y el calor. A nosotros no nos. Pero tú también cierras el todos los días. Todos los días, sí. Una vez lo abro antes, otra vez después. Pero cerrarlo lo, lo cierro yo. ¿Esta noche quién te lleva? Ah, que es tu marido? Sí. Pregúntale a la morena, ¿eh? no, la, Habla, la morena. No, yo no soy morena. ¿Yo cómo soy, Cecilio? ¿Eh? ¿Yo cómo soy? Yo te amo Fina, pero aquí... Ah, bueno, claro. Claro, porque es la abuela, es la abuela de, de, de una de las grandes de las vías, que es Claudia. Claudia... Que ¿Eh? no fallamos. Que no fallamos. Hay que estar aquí. Para ver si conseguimos que nos dejen pasar. Aquí, además, que viene, que viene la familia completa: viene Enrique, Lola, tu nieto Enrique, Ángeles, Claudia. Juan, Habla poco. Venga, no, ahora que hable la de la gafa, que, que tiene mucha gana de hablar. Hace frío, dice que hace frío. Bueno, ¿hace? ¿Hace? Bueno, pasa, pasa claro, la, la gente que no es de Murcia, pues lo que no, lo que, lo que no comprende es que, que en Murcia tenemos un cambio de temperatura durante el día de 15 grados y claro, y claro ese cambio de temperatura hace que uno pase de, de estar sudando a que el fresco, que para cualquiera es un fresco sano, para nosotros no llega porque pasamos del sudor a, un, eh, a una brisa eh, que se sortea en faringitis. Pero aquí hay que estar todos los días ¿eh? en las vías. Mañana. ¿Tienes que traer algo? Sí. Yo iba a venir también más descuidado y menos más, que se me ha ocurrido echar un poco de abrigo, porque si no. Mañana 230 días. Sí. Hay gente que dice que. ¿Tienes más confianza ahora de que no haya muro? ¿Tienes más confianza tú de que no haya muro y que la pasarela se vaya a la puñeta o No. No. ¿No? Yo sí tengo, no. yo sí, yo sí creo. creo. Yo, no, yo no creo. Por lo menos. Aquí. ¿Para qué voy a decir yo que, que voy a querer? Si no creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, no, no, no, no yo estoy esto con solución. No, no. ¿Cuál sería la solución? Que quitaran la. Decirle a los ucranianos, cada vez que pase que se lleven un trozo de hierro. ¿Qué hace lo dije a uno que fue una bicicleta. Cada vez que pase un trozo de hierro. Mira dónde tienes tanto. Le puedes llevar todo el que quiera. Te doy permiso yo. Ahora que yo por otro lado pienso que si no van a poner los ascensores, cerrar, no lo van a cerrar. Porque, ¿cómo se llama? Ni a los perros escucha. los cierran. Escucha. escucha. Esto no, sabes todavía Escúchala. Ni... Escúchala Esto no saben todavía ya? ni lo que van a hacer. <risa> Están mareando la perdí sí, ¿verdad? Porque. Están ahí la obra, unos días ponen una cosa, otros días hacen otra, luego la quitan, la vuelven a poner y así sucesivamente. van a poner ascensores? Ahora ya no hay ascensores. ¿Eh? ¿Ahora van a poner autobuses? No, yo qué sé, yo qué no sé, si es que no ahora. se entiende. Si es que no se entiende, porque yo, la obra, desde luego, yo no la veo avanzar por ningún sitio. Yo veo ahí los hierros, ¿eh? la han sacado de la, de la parte que estaba muerta, porque querían, han limpiar la parte esa. Una vía que había ahí muerta que no sabía ni siquiera que existía, ¿cómo vas a verlo?... ...se estaba tapada de, de, de, de basura, de basura, ¿eh? Pues cuando han destapado una chispa, pues han encontrado la vía. Y la vía está puesta, vamos, 150 y tantos años, no está puesta de ayer. La puso Isabel Segunda, pues ya me diré. Y, y nada, y siguen. La han destapado, han quitado los hierros, han quitado las maderas que estaban todo podridos, la han quitado de allí, la han sacado afuera, pero. Ahí sigue lo mismo, y yo creo que la obra yo, la obra no avanza, porque no, que no se ve avanzar, yo no la veo avanzar. Yo no veo que, que eso avance por ningún sitio. Esta parte que abrieron también, allí está la máquina parada, ¿eh? y esta parte está abierta y ahí, de ahí parado. Obreros sigue ahí, desde luego, obreros tienes todos los que quieras. Obreros y guardias, todos los que quieras. Porque pues no, porque llevará prisa el muchacho. Llevará prisa. Porque así que estamos esperanzados en que esto al final ¿eh? no se consiga. Por lo menos lo que ellos quieren hacer. Que esperemos que, que, que por lo menos que lo hagan como tienen que hacerlo. Como se firmó en, en el 2006. Que es como tenía que haber empezado la cosa. No así de esta manera. ¿Aro? ¿Y como tenía que seguir? que tenía que seguir así? ¿Eh? Porque yo creo que, que en, en, yo creo que en ningu, ninguna ninguna a ver si me sale la palabra, ninguna lucha o ninguna ese ha durado tanto tiempo en, en toda España entera. Yo creo que hasta tenemos el, el, el reto Guine, sí, sí, sí. Podemos meter hasta en el rebo, en el momento te está diciendo Juanjo, esa reportera guapa. <risa> <risa> ¡Claro! ¡Madre mía! <risa> ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Lo? Es que hay que venir a las vías todos los días. Hay que venir. Todos los días claro. a las vías. Claro. Y, aquí no los días, y la, la gente, la gente te contesta, la gente te dice todo. Te, vamos, te levanta la morada así. ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre? Loli. Loli. Loli, Loli, Loli, otra Loli, Loli. Otra Loli, otra Loli. Claro, claro. Loli, entrevistando Loli. A, Marí, a María. A María, a María. Y María y Loli, ¿verdad? María y Loli. Pero... Nos llevamos la palma los ¿no? bueno, eh, dos. Bueno, es que el humor Ay, pues... no lo perdemos. No, no, no, no, no, eso no, es lo no, último. Es lo no, último. Primero, el día que vimos la pasarela, todo el mundo llorando, eso sí. Eso sí fue terrible. ¿eh? No, eso sí que... Es que Hombre, es bajo... que tú ten en cuenta que... que... Eh, por, te vas por la noche, bueno, yo por sí, lo menos, bueno, te, te vayas por la noche y, y, y no veas planes. signos de nada, que al día siguiente te encuentres, bueno, signos, signos de poner la, ya... la, la, la esa, pero, pero las más que te han puesto no, sí. pero te la veas al día siguiente, ahí vuelta pues la verdad es que, de, de, vamos, te se queda el alma a los pies. Sí. Bueno, chicos, hasta mañana. Mira, despídete. Despídete, despídete, Loli. y buenas noches. Mira, mira, te están enviando un montón de corazones por todos sitios. ¡Uh! cuánto me van a querer, madre Mira, mira, que no es broma, mira. que no, que te lo puedes mirar. Anda, qué guay. visto? Pues nada chicos, buenas noches y mañana nos vemos en las vías. ¿eh? Si Dios Ahí, quiere. Buenas noches. Si Venga, buenas noches y mañana nos vemos otra vez en las vías. Mañana en las vías si Dios quiere. Mañana, Pepi, hasta, hasta mañana fin de mar. Buenas, hasta Venga. mañana si Dios quiere. Voy a estar por aquí. Voy a estar por aquí un ratico y enseguida nos marchamos. ¿Eh? Sí, sí, tenemos, tenemos. Gracias. Eh, venga... ...pues sí Pepi, mañana... ...mañana 230 días... ¿eh? ...230 días, Cecilio, que pues se dice muy pronto... ...230 es una vergüenza lo que está pasando... ...no hay derecho... ...esto es lamentable... ...lo que nos están haciendo los políticos... ...que tenemos aquí en Murcia... ...pero Pepi, el, el, el próximo año... Sí. ...yo insisto en... ...en que se educa con el ejemplo más que con las palabras... ...y... ...aquí al lado hay colegios, hay institutos... ...que el año que viene hará mucho hincapié... ...en que se celebra el trigésimo aniversario... ...de la caída del muro de Berlín... ...de un país que estaba unido... ...de lo inconveniente de, de estar a un lado y al otro... ...y se harán muchos especiales en, en televisión... ...en radio, en internet... ...de cuántos muros hay por, por el mundo... Eh, ...de toda clase, ¿no?... ...muros que partan países o que dividan ciudades... ...de manera parciales o totales, todo, ¿no? ...y que tengamos que los estudiantes que están aquí sobre todo, soportar la vergüenza y la indignación de que Murcia tenga un muro recién estrenado, sí. recién sí, estrenado, ahora, sí, mientras están celebrando la, la caída de otro, de otro hace 30 años. De otra injusticia, sí, pero por eso te digo que encima de cómo estamos, porque es que la parte sur, esto es vergonzoso que tengamos que pasar por aquí para ir al centro, por aquí o por San Pío, no tenemos otra opción. Si no cierran esto, entonces ya pues San ¿Eh? Los que queramos ir andando y los que no queramos subir a la, la pasarela. ¿Y, ¿Y qué persona va a poder subir esa pasarela? Luego, en verano, con 40 grados, una escalera me, me, metálica, que eso no se va a poder, del calor. ¿Y los ascensores? Si ponen los ascensores, que ahora están diciendo que a lo mejor no los ponen, yo qué sé, pero si los ponen, ¿quién se va a meter ahí? Pero ya te digo, y lo dije, te lo dije una vez, no saben... ¿Eh? en el caos que, que van a formar aquí, en estos barrios, cerrando aquí. No te lo puedes imaginar, de coches, y la gente, pero bueno, en los colegios, el instituto, la, la, el centro de salud, pero si esto es, esto es vergonzoso. ¿La ambulancia cuando tenga que pasar? Es, es vergonzoso, pues no, pues no, ya ver. por aquí no va a poder pasar. Esto, esto es vergonzoso, te lo digo de verdad, que, que toda esta parte estemos separados de Murcia, ...por las vías y ahora encima nos quitan también... ...el único paso que tenemos... ...vergonzoso pero nos lo quitan... ...y si no nos ponen la pasarela esta que nos han puesto... ...que esto es el crimen más grande que hay en el mundo... ...eso no hay derecho hombre... ...la pasarela esta que nos han puesto... ...que vengan los de Murcia a verla... ...si esto es una pasarela casi de tres metros... ...tres pisos de altura... ...a ver qué, qué, qué padre y, qué ma y abuelo y todo... ...con qué tranquilidad van a dejar a los chiquillos... ...que se empujen... ...y que pase cualquier cosa por ahí... ...si es que no... ...y los minusválidos... ...mira, si esto si esto es vergonzoso... ...te lo digo de verdad... ...es lamentable... ...es lamentable la situación que tenemos en Murcia... ...y que sigan en sus trece, ¿eh? ...mira que están... ...todo el mundo diciendo que no están de acuerdo... ...todo el mundo, ¿eh? ...dice que nada más que los del PP, ¿eh? los que, ...los que son los fanáticos del PP... ...porque hay gente que no es fanática del PP... ...que ya no quiere ni verlos... ...yo no me explico... ...es que no me lo explico... Así que, no, lo, y los que no tienen que pasar son los que están de acuerdo con la pasarela, porque hay alguna gente, por algún sitio tenéis que pasar, pero claro, no son ellos los que tienen que pasar. Somos los demás. Esos son. Nada más. Es que me acoloro. No, no, no pero es que hay que contar la, la realidad, y hay que contarla cada día, sí, sí. porque esto es algo que, de poner el muro, sí. afecta a sí, sí. cientos de miles de personas la vida diaria, la salud diaria. Claro, Es que afecta a todo el mundo, a todas las personas que viven por aquí, por el sur. Le afecta un montón. Bueno, pero, pero, pero mira, yo no solamente a, la, a las personas que viven en el sur. Yo, pero sí. no, tú, no, tú que imagínate, que... por ejemplo, tú imagínate que por una calle de estas hubiera un accidente, ¿no? claro. que, que eso pues, pueda haberlo en, claro. cualque, en cualquier día. Y esa persona, pues a lo mejor está por ahí de manera circunstancial, venía en moto, sí. no sé, sea, un, un mensajero, un transportista, un autónomo, lo que sea. Sí. Que la ambulancia, en lugar de ir en línea recta. ...tenga que rodear el muro para atender a, a esa persona... ...y esa persona ahora a lo mejor no sabemos... ...si es una persona que vive en Molina de Segura... ...en, en, en no sé, en cualquier pedanía, Cantarilla, ...en Puente donde sea, ¿no?... ...entonces, esto no es solamente que afecte... ...a la gente que vive aquí... ...esto puede afectar a cualquier persona... ...lo que no sabemos, digamos que... ...las papeletas se las reparten fundamentalmente... ...la gente del barrio del sur... Claro, ...la claro. papeleta de la desgracia... ...eso se reparte le, a, a, a, te, a cualquier le, a persona de Murcia... ...y lo de las multas... ...y el despliegue que tenemos aquí... ...¿qué me dices?... ...luego ya no enteraremos de lo que está costando... ...tener aquí a, a todo esto, ...aquí teniendo cuidado de nosotros... ...como si fuéramos delincuentes... ...pero luego, sí... sí ...pero luego sí, si, bueno, esto, bueno. si esto se convierte en un gueto... La, hay vecinos y vecinas que dicen claro, que, que si que si van a estar aquí. Hombre, eso es lo que tienen que hacer, venir a proteger. Eso es lo que tienen que hacer. Pero bueno, esperemos, yo tengo esperanza, ¿sabes? todavía, tengo esperanza, de que, de que la pasarela se quede como otro monumento más de lo, del PP, que no, que sin Como, como, como esas y como esas, esas, eh, sí. esas no sé, obras que hay en algunas rotondas que son. ¿Pero? ...que han sido muy costosas y que da vergüenza que sí, estén ahí... Sí. ...pues esto a ver si fuera de verdad... ...y que la tuvieran que quitar sin, sin tenerla que usar... ...tenemos esperanza, vamos, en, en la justicia... ...pero vamos, como también... ...hay algunos jueces y, y fiscales y abogados... ...que están pidiendo la independencia de, de, del, del, del gobierno... ...vamos a ver, porque son justos y no quieren depender de ellos... ...vamos a ver si el que tenemos es así, Dios quiera... Y, y nos defienda porque sabe que es una cosa justa lo que está de, lo que, lo que usted tiene que defender. Y, y para la obra esta, porque lo que queremos es que el AVE se quede en Beniel. No es que no queremos que, que, que no venga, es que lo que no queremos es que venga sin soterrar. Que no nos pongan las catenarias, esa es otra. ¿Y el peligro de las catenarias? Ahí pegando a la pasarela y al instituto y a los colegios. Eso, eso es, es lamentable, hombre. Y, sí, el, el, el y el bolso. corredor del Mediterráneo, que, que serían trenes de hasta 750 metros, pero, pero, en algunos casos pero, con pero, mercancías peligrosas, que ya están circulando, sí, pero, pero que eso ya sería más definitivo, es decir, luchando. En el siglo XXI, es que no me explico, es que esta obra, esta obra luego vas por ahí por el extranjero y ves unas obras y, y, y que dices, bueno, ¿y cómo han podido hacer esto? Pero si esto es un, una chipituja de nada, se puede decir, hablando un murciano. Pero si esto que es, mira, dos o tres kilómetros de, de soterramiento. O coger y hacer un bypass y que se lleven lo, la, las vías para, por, fuera de Murcia, no del centro de aquí. Es que hay otras soluciones, hay muchas soluciones, pero nada. Es... Encima lo venden como que tenemos que presumir de que sí, Murcia sí, sí, sí, va sí. a ser uno de los puntos mejores eh... comunicados, de, con alta velocidad, o sea, sí, encima... O Se te en la ciudad, te ponen un muro, unas catenarias, mercancías hay... peligrosas por, sí, por, por la ciudad. Pero luego ve la letra pequeña, ¿sabes? Luego lee la letra pequeña y no hay nada confirmado y no hay nada. Te dicen, es el boletín oficial del Estado, sí, vaya el boletín. También en el 2006 estaba el boletín y ya también salió lo del soterramiento y mira dónde estamos. Esto que, que, es que Mucha que... gente no lo sabe, pero claro. el boletín oficial de la Región de Murcia, en sí, sí. el 2006, quedó publicado sí, sí, sí. que el proyecto, que las vías iban a estar soterradas. Y ahora, sí, mira por dónde estamos, ya sí. 11 o 12 años casi después. Ya no es que sean la palabra de un político, sino era que estaba por escrito. Boletín, claro. Así que, y, y mira, mira por dónde estamos. Aquí aguantando. Vamos a ver. Bueno, que... Pepi, pues. Vamos a ver. Si vamos a ver, sí. Nos recogemos. Sí, nos vamos a ir recogiendo. Y aquí vemos sí, todos estos sí, carteles. Veniel el coste cero. A coste cero, que creo que no lo he llegado a mostrar, ¿eh? Esta. Estas imágenes de aquí venía el coste porque, cero. ¿Ya ves tú que se puede quedar tanto tiempo como esta el ave sin venir? Pues, dos, ¿Que se quede ahí el ave en venir? Me dijeron en cercanía, porque eh, el otro día cuando, cuando subí hice un vídeo de lo mal que está. Es, sí, es sí. Eh, cercanía de Murcia sí. el, era, faltaba al tren capacidad, le tenían que haber puesto más, más vagones. Sí. El viernes la gente sentada en el suelo y ah, hacinada como, como, como podía. ...el tren con un, un, un olor terrible, Silunció. terrible a gasoil... Sí, sí, ...que sí. claro, la gente que esté acostumbrada a entrar en las cercanías... ...pues oye, le, le dará igual, ¿no? ...es como el que, eh, es que es un, no sé, es que está en un corral... ...y entra todos los días y ya no huele mal, pero... ...pero es que era era era, era, era terrible, era terrible, sí... ...vamos a despedirnos con esto y, y a mí, ahí me dijeron... ...tienes que ir a Beniel, porque la estación de Beniel... Es impresionante. No es como la de, no es como la de aquí. Yo aún no lo he visto, ¿eh? Pero dicen que no tiene nada que ver a, a la estación del Carmen, que esa sí que podría llegar allí el ave perfectamente. Claro, claro ya está comprobado. Que solamente tendrían vendido un no sé si dijo Joaquín que subir un poco el andén y ya está. Es la única solución que ha, esa, bueno, la única que es la que queremos, que se quede el ave en Beniel, que soterren y que después que venga el ave cuando esté soterrado. Pero no esta obra que y la prisa que se están dando. Nada más que quieren hacerse la foto y ya ves tú. Y no saben los votos que están perdiendo. No lo saben. Los votos que, que van a perder por no por no apoyarnos. Y por consentir esta aberración, que es una aberración lo que van a hacer. Con ponernos, si es que nos, ponen, nos cierran esto. Que ya te digo, tenemos esperanza de que no lo hagan. Yo por lo menos la tengo. No la podemos perder. Aquí estamos. Si no, no estaríamos aquí todas las noches. Vamos a ver qué pasa. ¿Nos vamos para allá? ¿Eh, Jesús? Sí. venga. Sí, vamos a, nos vamos a conectar ya. Y aquí estaba viendo que esto está puesto desde, desde la acampada, pone aquí en el cartel de aquí arriba, pone, vamos a ver, acampada junto al paso nivel del 5 al 12 de septiembre, esto estamos hablando del, del año pasado, no al muro que parte la ciudad, no al ave en superficie acude ahora o nunca. Esto fue, insisto, esto es del comienzo de estas protestas. ¿eh? Es decir, cuando hablamos de 229 días, estamos hablando a partir del día 12, ¿eh? a partir de ese día. Eh, esto comenzó con, este, con esta acampada que gente de la plataforma por soterramiento, vecinos, vecinas de aquí, hicieron en el jardín. El día 12 pasó la Virgen en, en Romería y la gente vio... ...como el muro ya estaba eh, listo para mm, cortar este vaso nivel, ...cortar est esta, esta calle... ...y la gente dijo que todos los días iban a ser martes... ...los martes eran cuando estaban convocadas... ...las concentraciones en las vías desde el 2012... ...desde el 2012, ¿eh? ...protestas, aquí es diario 229 días... ...pero desde el 2012, todos los martes, o sea, esto... ...y luego... ...seis, seis años... ...seis años en junio, comenta Pepi... ...que la convocatoria de todos los martes... ¿eh? ...es impresionante esta lucha... ...más luego, más luego todas las protestas que viene habiendo desde... ...por lo menos, casi 30 años seguro... ...ya en del 89... ...ya había numerosas protestas... Año 1989... ...bueno, yo creo que al final esto... ...la gente lo va a lograr... ...lo que pasa es que luego habrá algún político... ...que se eche las medallas... ...que se cuelgue las medallas... ¿eh? Es como cuando dicen que José María Aznar quitó la mili. No, no, la mili la, la quitaron la cantidad de gente que se negaron a hacer la mili, que se negaron a hacer la prestación. ¿Cómo es? Presta, prestación sustitutoria. No recuerdo el nombre, ¿no? La, la prestación sustitutoria, ¿no? Un... Sí, cuando no hacías la mili, objetabas en conciencia y entonces tenías que hacer. Entonces, entonces tenía que hacer eh, trabajos para la comunidad o lo, lo, lo que fuera. Y había gente que se negaba a eso. ¿eh? Y, hubo, y en aquellos casos igual, quien se negaba a hacer la mili estaban considerados unos criminales, todo, una gente salvaje. Y luego vino un político y, y resulta que parece que gracias a él se quitó eh, la prestación de servicio militar en, eh, en España. ¿no? Entonces lo, es la gente, es la gente la que... ...es la gente la que logra los cambios... ...y luego serán los políticos los que lo ejecutan... ...pero es la gente la que lo logra... ...la que lo logramos... ...entonces... ...comparte que Murcia no se parte... ...compártelo... ...aquí todos los días... ...nos vemos en las vías... ...venimos a la hora que podemos... ...cada cual viene a la hora que puede... ...hoy ya habéis visto... ...hemos empezado tarde... ...nos marchamos un poco antes... ...hace... ...antes preguntabais... ...hace un fresco desagradable... ...hace un fresco desagradable... De esos que como pilles una faringitis, eh, difícilmente difícilmente te la vas a quitar. Y... y hay que seguir, hay que seguir en la lucha, hay que seguir. Murcia no se parte, comparte. Nos vemos mañana, 230 días seguidos, 230 días seguidos. Fins de ma. Hasta mañana. Una abrazada, totón. Un abrazo. A toda la gente que ha visto en repetición. A quienes estéis ahí ahora, Nuria, Sergio, Loli, José Enrique, José Enrique, mañana carrera, vas a ir. María José, José Antonio, Rosa, Alberto, oye, un fuerte abrazo. Y, y esto lo vamos a lograr juntos. Juntos lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. Que sí. Que sí. Que lo vamos a lograr. Hasta mañana. Fin de ma